Bueno, el tema de las adicciones, incluyendo la adicción a la tecnología. Eh, yo quiero dar un ejemplo. Eh, yo voy a buscar a, eh, a nietos al colegio, días viernes, a veces van con amigos. Entonces, cada uno, porque pertenecen a cierto estrato social, tiene su... ¿cómo se llaman? las Tablets. Tablet. Tiene su tablet. Entonces, están todos juntos, cada un uno junto su con su tablet. <risa> tablet. Eh, ahora... Pero buscan estar juntos. Pero buscan estar eso, juntos. Eso es, claro, claro, esa sería la diferencia. ¿Cuánto tiempo están, digamos, metidos en sí mismos con la tablet y cuánto hay un intercambio a pesar de esto, pero yo creo que entre una y otra cosa se mueve una situación entre lo que podríamos <coughs> llamar patológico de época y lo de aislamiento, de falta de sociabilidad, y lo que sí es una forma de sociabilidad sí, sí, sí, sí. o de intercambio sí, claro. que incluye el uso de la tecnología. Eh, después tengo otro que eh, vuelve solo eh, habla conmigo en el colectivo y, eh, y llega a la casa y se mete con dos auriculares eh, a, su mundo. <risa> a su mundo entonces el, el tema sería este, es decir eh, cuánto hay de intercambio y cuánto hay de aislamiento y que entonces uno tiene que ver cómo fluctúa la cuestión de la tecnología hasta los casos de aislamiento total en la tecnología de estar prendidos a la computadora, a la tablet o lo que sea como forma de refugio, ¿no? Bueno... Sí, perdóname, pero sí. me parece que esto va a requerir o está requiriendo un análisis mucho más granular porque es muy difícil generalizar eh, qué <coughs> significado tiene la conexión a los dispositivos porque puede digamos, tener desde el extremo del, del, del ensimismamiento absoluto hasta una conexión bastante cercana a, a las conexiones que más o menos conocemos pasando por un montón de intermedios de acuerdo. en un mundo en el cual los pibes en general vienen yendo, vienen, están yendo menos a la plaza, a los lugares públicos, uh -huh. están se están quedando más en las casas, etc. También son generalizaciones que no aplican a, uh -huh. a todo el mundo. pero digo para Porque me parece que va a requerir un análisis uh -huh. más pormenorizado de qué usos y, y qué uh -huh. formatos tiene uh -huh. en cada, pues, cada contexto, en los vínculos, con qué roles... Uh -huh. so, me parece que lo que, que está en juego ahí sí. es el reconocimiento del otro. Claro, es decir, sí. si yo me las puedo arreglar con la tecnología, ya no estoy intercambiando con otros, incluso aunque lo haga a través de internet o de las redes sociales. O sea, hay un juego ahí. Bueno, pero a eso me refiero a veces hay un contacto directo y a veces, por más que parezca haber un contacto directo, no hay ningún contacto directo entonces, porque está la escena de los pibes en una fiesta, cada uno en su pantalla, y está la escena de una interacción que ocurre desde las casas a través de la, de la pantalla entonces, creo que va a haber que afinar un poco el análisis sí. creo que estamos Sí. Ciertamente, alrededor de reformular algunas cuestiones de conformación de subjetividad, de cómo influye esto, de, de, pero creo que va a haber que ser muchísimo más precisos sí. en qué, qué cosa produce qué otra en cada contexto. ¿no? Me parece que sí. si no. Mi miedo es la generalización... No, no pero justamente lo que nosotras queríamos plantear es justamente que no que nosotras por lo menos no compartimos la idea de si estamos con, no, contra no, la tecnología sí, el no, no, no, no, o solo apunta al aislamiento porque lo que hay que pensar son efectivamente las nuevas formas de subjetivación que eso y de vínculos, etcétera que eso que también podría... podría al mismo tiempo tener en cuenta que en las culturas dominantes se tiende a sí, promover sí. el aislamiento, sí, la ruptura bien. del lazo, todo eso sí. y que la tecnología puede jugar para, la para un lado o para el otro, digamos. Claro, incluso en las, en, en, digamos lo que vos decís, las cuestiones, eh, los países más poderosos todo el tema de Promover el trabajo en las casas a partir de este tipo, o sea, trabajar en la casa, desde pues la tecnología bueno, rompe todo lo que tiene que ver con vínculos este, con el grupo laboral, con una cantidad. Y yo sé es que ha planteado el coreano, sí, claro. que no me acuerdo el nombre. Sí. Que a mí me parece que tiene el problema de que el tipo ya plantea que no, no, todos son pequeños emprendedores sí, domésticos, no, no, digamos. Pero, eso no pero sería, sino que es, creo que, que es que hay el tema del trabajo en la casa, el pero es una realidad de trabajo en la casa. intencionalidad la además claro. utilizar. Pero después hay otras cosas. ¿Puedo contar una pequeña cosa relacionada sí. con esto? Sí. Eh, no, no, pero sacá algo, <risa> <risa> No... No, no, yo tengo uno de mis hijos que trabaja este, haciendo eh, programación y diseño de videojuegos. O sea que está permanentemente eh, con la computadora, ¿sí? más allá que trabaje afuera, pero en mi casa. Y, en, y jamás en su vida levantó un pie para hacer una actividad física, por ejemplo. Y ahora tiene un personal trainer ¿sí? de Australia... O sea, digo, en esta situación, la motivación que le generó esto, que le va diciendo y se pone él todas las noches a hacer ciertos ejercicios físicos, son. Sí, todas las noches. Todas las noches por el viernes, se levanta a las pero... 10 de la mañana. No, pero bueno, todas si las noches por el tren por tren de australiano. Bueno, pero aquí está, está totalmente al revés, digamos. Tengo incidencia con los horarios, pero quiero decir el hecho de compartir un montón de otras cosas le habilito a él pensar algo que yo vengo hace 29 años diciendo por favor levanta un brazo andar, algo, por ejemplo ¿no? Digo, lo... y dando el ejemplo ¿no? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> me llamo así me llamo así otra cosa sí. ¿Sí? que me parece que acá hay como una, Se plantea el tema de la tecnología desde los individuos eh, y hay otra cuestión de, de, que se plantea en función al miedo al avance de la tecnología, cuestiones más colectivas. Y dos ejemplos que, que escuché en los últimos días son uno de eh, uno del sindicato de trabajadores de peajes planteando que en Chile no hay. Eh, personas en, la, en las autopistas. Entonces, como que es un desafío que hay que abordar, Uno, un, un rato puede negarse, puede protestar, pero esto cambió. Entonces, hay como una cosa de, de, por un lado, de pensar nuevos, nuevas formas y por otro lado, de tremenda angustia de los tipos que están alienados por, por, con el peaje, sabiendo que en 10 minutos se termina. Y el otro caso, que es lo mismo, pero con otra actividad, es el, el secretario general del sindicato de los canillitas, que dice, esto se terminó. Entonces están planteando, entonces hay una cosa de, de, de agudizar la imaginación para ver cómo zafamos, no es cómo nos adaptamos, ¿ok? que están pensando que ser como guías para los vecinos, o que cargarla sube o cosas que se plantean desde el sindicato para, para seguir subsistiendo digamos no Como claro, sería más, claro, pero más. el tema sería a mí me parece que tiene algunos puntos de contacto cada... sí con ah. la cuestión de la eh, de la revolución industrial y entonces las eh, acciones desesperadas contra las máquinas porque ¿Sí? iban a ¿Sí? sustituir el trabajo o si la tecnología permite que vayas a una jornada de trabajo de seis horas en lugar de ocho horas o diez horas. Y la cuestión está, eh, me parece, es en última instancia, en manos de quién está la tecnología y la cuestión, volvemos a la cuestión del poder, ¿no? Sí. La bueno, vas a hacer en beneficio claro. de la humanidad o en beneficio claro, del claro. El aumento de las ganancias? Juntando ¿sí? las dos cosas, creo que el uh -huh. problema es cuál es la unidad análisis. Porque si la mi análisis es el individuo, es una consideración, una discusión, la referencia es tu hijo, tu hermano, tu Si la unidad análisis es un conjunto más amplio, empiezan a tallar estas políticas públicas necesarias para redistribuir ¿Cómo se redistribuye la riqueza? ¿Cómo se redistribuye el trabajo? Porque, este, si, si no, es la solución individual de estos muchachos es desesperada y desesperante. Si se trata de una solución más social, bueno, es una sí, discusión completamente Pero diferente. Yo creo que en todos los casos es social, porque cuando se van a cuenta el caso del hijo, ves no el caso del hijo, es lo que podríamos pensar que ocurre en cada sujeto portador de un modo de subjetividad dominante no es uno porque no, no es el hijo sí. de ella que es algo que atraviesa como denominador común la subjetividad adolescente o, bueno, o juvenil digamos no sé ya madurito y ya pasó pero sí, claro, no es lo individual es eso como un ejemplo de forma colectiva de yo, colectiva, no sé. yo Voy a tratar de... Sí. No, o sea, no estoy medio metida todavía con el tema de Santiago y relacionando lo que ustedes decían y, lo, y los ejemplos que se daban, eh, yo estuve en 25 hace poco tiempo. Una de las características es que todo el pueblo depende de Monsanto, todo, desde el gerente hasta el barrendero. Y le da una característica. Que hay la planta de Monsanto ahí. Sí, es el, la centralización de Monsanto para todo el triángulo en lo uh -huh. una característica de paredes, murales, muros, absolutamente vacíos de contenido, con ellas, a excepción de los murales de Santiago. Los murales de Santiago son como una especie de bomba. Dentro de ese pueblo De la blancura Dentro ah, de la dentro blancura de Exactamente, dentro de la blancura Son una bomba Que Uno dice pero Estos contenidos esta, estos, qué sé yo, este, este flautista De Amelín Que tiene las ratas al revés Que se le van a la flauta O este, eh, las, eh, los símbolos anarquistas O los pensamientos que él pone en sus murales y que recién a partir del momento en que pasa todo lo que pasa, surge una especie... Como Perdóname, ¿de quién, quién pone los murales como ¿Los murales es? que hizo Santiago? ¿A qué ¡Ah, qué él ah, ¿no? no hizo! qué alto? él qué ¡Ah! qué ¿De qué el de Sí, sí, Uni, los únicos murales que dicen algo, que no sea Boca libre o una sí, cosa así más, más este, eh, son los de Santiago, que son llenos de color y muy contestatarios, pero que están como aislados. No hay nada por acá, no hay nada por allá, no hay nada por allá. A partir de la situación de Santiago concretamente, empieza a aparecer como toda una juventud que es hipercontestataria, pero sí un acuerdo de subjetividad. Como cada uno anda por su lado, pero la dificultad es, tengo que, tengo que verlo más, ¿no? pero la dificultad de eh, organizar algo. Esto fue un recital y un mural en honor a Santiago, que era el muralista. Y retomando cosas de él, uno parecía de pronto, no es, no es, una, no es, este, no es el mejor de los ejemplos, ¿no? pero parece que están en una reunión de de verdad y justicia, este, donde cada uno quiere hacer lo mismo, pero no, con todos están ya por no donde se conocen entre ellos, donde se saben las buenas y se saben las malas, pero que no pueden armar, entramar, entramar, entramar. Entra este sería la dificultad de entramar. Uh -huh. Exactamente, o, digamos, este, organizar el conjunto, repensar el conjunto. Bueno, no sé, a mí me parece, digamos que en relación a lo que ustedes estuvieron charlando, hay muchas cosas que podríamos empezar a tomar y a pensar desde allí, este y que además 25 de mayo es uno, uno sí, más, más de los tantos no, no, no, no, no, no es que sea solo 25 de mayo porque Monsanto es poco malo sí, hay pucos malos por todos lados sí, sí, este, eh, y bueno me quedé pensando en eso y, y en el momento en el cual estamos donde obviamente hay enormes diferencias desde eh, desde la cuestión del estado a, a la dictadura pero donde hay como ciertos pensamientos que estaban adormecidos y que empiezan como a fluir esto de lo negativo del contrato narcisista y de lo que queda afuera pero que de repente hay como una especie de revival que a muchos puede llegar a, a confundirnos una cosa con la otra pero que de todas maneras eso estaba ahí como lo de Santiago que reaparece en esta juventud que se pidió ahí, cuyos padres todos trabajan en Monsanto, y cuyo futuro era a ver cómo te encontraste un laburo en Monsanto, porque no hay otra cosa. No sé, entonces, no puedo dejar de pensar sí. en eso sí. en el momento actual. Sí, la verdad es que es muy interesante. La verdad es que no tenía ganas de ir a. Sí, para ver lo que es. Yo no tenía ni idea de que el pibe era, que los murales, de que él tenía murales, sí, sí, sí, eso es muy fuerte. Si, si me das, un sí. muer, te los puedo pasar por esas sí. fotos. Ah, no, no, no se pueden ver así, ¿Eh? no se pueden ver ahora. Eh, no sé, si, si alguien sabe la de buena. Ah, de bueno, de bueno de... dejá, sigamos, si los podés mandar, o si jugamos como para... Sí, sí, De verdad. Bueno, me, eh, sí, eh, bien. el tema de la violencia, Lucy. Porque Muy bien. estos serían modos de vivir, de por decirlo de alguna manera, que pensamos que de una manera u otra nos abarcan bien. a todos como conjuntos. Sí. Después, Después está el tema de algunas situaciones particulares que están increyendo, que es la cuestión de la violencia. La violencia eh, sin sentido o que tiene múltiples expresiones, es decir, hay una violencia que sería todo lo que pasa en el ámbito escolar, violencia y bullying entre los chicos, violencia de padres o madres hacia los maestros, eh, pero con situaciones que llegan a agresiones físicas, importantes, no, a, no solamente verbales. Eh, después hay otro nivel de violencia que es el tema de... Perdón, el... eh, sí, sí. te interrumpo, sí, un segundo, no, porque me... esto se correspondería, por decirlo de alguna manera, mm. para ver si podemos articular, con una situación extrema que es la caída de la institución escolar mm. Mm. como claro. organizadora. Mm. Eh, digamos en la cual está el papel de la autoridad, el papel de la transmisión de la, eh, del conocimiento, conocimiento etcétera Eso cayó como institución. Eso sería. En los claro. sí. Bueno, la otra sí. sería la violencia en los hospitales. Y sí, lo que cayó es la cayó de, de autoridad en está. general, ¿no? Y se traduce en los claro. distintos niveles de política social. Sí. sí. Yo, sí. Se ve que pero el tema de no lo no hay que hay dice Rolando, no, perdón, no, no no sería. Yo no diría que Cuando caiga nos vamos a dar cuenta. Creo que está cuestionado, sí, que hay un, sí. está un baile terrible, pero que, que no es lo mismo que lo que no conocimos, pero que puede empeorar. Mucho. ¿eh? Bueno, está sí, en crisis. Digamos que hay crisis. En los caminos, de que no, es empeorar sí, o La cuestión que se propone como crítica para de algunas instituciones de la modernidad, como los hospitales o las escuelas, ¿tiene que ver con la pérdida de, eh, digamos, la mirada hacia la autoridad, o el reconocimiento de la autoridad? ¿O tiene que ver con esto que decías al principio, con la pérdida de las grandes matrices de eso es conmovedor, para estas instituciones calculo yo que hay un par más, no en la cárcel, por ejemplo, los, sí. los hospitales, También. las sí. escuelas. Sí. sí, sí, sí. De acuerdo. Eh, no, el tema de la, de la cuestión hospitalaria es muy impresionante eh, porque eh, sí. encima de que hay pocos medios, se rompen eh, aparatos, sí. eh, con, con irrupciones así, de, de violencia, que hasta hace un tiempo era, no, por lo menos, cuando... ¿Ser la seña o ser el doctor? Pero no, pero además de eso, por ejemplo, yo hice mis prácticas en el Hospital Fiolito de Avellaneda, se salía en ambulancia a una villa y era respetado, por todo el mundo y acompañado por todo el mundo porque la institución del médico que va en auxilio bueno, formaba parte de estas, eh, estas instituciones después también hay que tener en cuenta que eh, también cae el hospital en cuanto a los recursos que, que tiene pero bueno, el tema de romper todo ante una muerte o una insatisfacción. Es, eh... Y también como una, sí. una, digamos, una manifestación de violencia frente a lo violentada que se sienten sí. las personas cuando sí. van a una atención que no sí. reciben. O... Sí. Eh... Yo atiendo a una, a una médica que tiene un cuadro de pánico, ahora está mucho mejor, después de que le rompieron toda la guardia en el hospital de Merlo. Eh, y, y se refugiaron los médicos y el personal en una piecita porque les empezaron a pegar eh, al personal, no solamente a romper, a romper cosas. Bueno, eh, y después está el tema de la violencia en el sentido de matar en ocasión de un robo que hay distintas interpretaciones acerca de qué es eh, lo que produce porque si ya robaste matas entonces hay una interpretación que estaría vinculada a una cosa del descarte ya no existís más, te descarto, eh, porque lo que tenías eh, ya no está más. Hay otra interpretación que puede ser tal vez más sencilla, que tenga que ver con una situación paranoica determinada por eh, efecto de droga. Entonces, eh, eh, robo con eh, droga encima y tengo miedo de la retaliación, y entonces mato. Cuando eh, sí, sí. que no sé si lo ubican, eh, está en el Viñeiro. Él planteó, la vez pasada en un atendio que estuve yo de la asociación, él planteó que con los temas de la violencia, él definía tres situaciones. Planteaba el tema del femicidio, eh, él decía, en este caso sería, digo, en, en los términos en que el otro no es otro re, como reconocido, digamos, como respetado como un otro, que era lo que vos planteabas, en ese marco él decía, en el caso del femicidio, dice, lo que no se tolera es que el otro sea otro y tenga deseo propio. Uh -huh. Entonces, este, es muy interesante, me pareció. ¿no? que tenga el cielo propio. Eso sería, por celos, por decirlo de alguna manera, que serían celos de que el otro tenga el mundo propio. En el caso, decía, del ataque paranoide, eh, sería el otro sí me mira, porque en este caso el otro no me mira, sería. ¿no? En los celos, el otro tiene su mundo y está mirando su mundo, no lo soporto. En el caso del paranoide sí me está mirando. Y me está mirando amenazadoramente. Me está mirando para cagarme. Entonces eh, <ríe> tengo que eliminarlo porque eh, esa figura es amenazadora. Y la otra era que planteaba heredar esto que dice Lucy del Descarte, Es decir, que matar después sería en la situación donde agarro lo que quiero y después lo tiro a la basura. Lo que, lo que sobró sería cuando uno come algo y después tiran las obras, digamos, a la basura. Como si fuera una deshumanización más radical. Más radical, ¿no? sí. Yo creo que en el caso del femicidio también sucede que el, el otro descalifica, o sea, la existencia del otro y el derecho supuesto en el otro descalifica al violento. De ahí el femicidio, es decir, dejo de ser lo que yo creo que soy, ¿no? el poderoso, el que define, el que decide, el que determina la situación. Porque el otro me está oponiendo su derecho ¿no? o su necesidad, o su deseo. Y entonces yo termino digamos, la situación violentamente y lo hago desaparecer definitivamente. Por eso me parece interesante el artículo este del este tipo del país, que plantea el problema de que el femicidio hay que mirarlo dentro de la estructura de poder. De poder y no, sí. eh, y no como fenómenos individuales, digamos, entendidos simplemente como fenómenos de vínculos particulares, ¿no? Bueno, Porque plantea ese de, problema. En, en ocasión de robo, digamos, a mí lo que me parece que sucede es que el que tiene, es decir, aunque yo le voy a quitar algo, dice. Ya el enemigo, porque tiene, porque puede, porque vive de otra manera. Y yo estoy muy lejos de eso. Entonces ya es el enemigo. Y la muerte es, digamos, una sucesión a esa eh, condición de, de diferencia ¿no? A esa situación ya tan violenta de que el otro puede, tiene, ¿no? Tiene casa, tiene familia, tiene auto, etcétera, En ¿no? Una casa grande. Entonces ya es mi enemigo. No hay otra posibilidad que no sea eliminarlo, salvo que pueda robarlo, digamos así, digamos, en una situación muy, muy de poco tiempo, y que, bueno, me veo obligado a escapar. Entonces, no se produce la situación violenta de la muerte. Pero es una situación bien difícil, digamos que. No, no entra en estos casos entonces el robo no entra como actividad productiva no, en la lógica es... de intercambio entra como una actividad desesperada como una actividad eh, vengativa contra no, el, el, el, el, el que tiene etc bueno, pues, tiene, etcétera. Sí, todo bueno pues. serían todos sí, los... sí. A ver, quería decir de pronto cómo podemos articular este concepto del mal ser eh, en esta llegada del individuo a eh, una dialéctica de poder que tiene que ver con colocar a una persona de escasos recursos con un revólver en la mano apuntándole a otro o en el caso de una relación conyugal en donde termina el femicidio creo que son, como decías vos, eh, cuestiones atinentes al poder que se juega entre los sujetos como decía también el compañero en términos de que la persona es como colocar... ¿Cómo automáticamente uno coloca en posesión de una pistola a una persona que no tiene? Que está, digamos, desamparada, que está desesperanzada, como ubicaba acá a ese mal ser, ¿no? Inevitablemente calculo yo, porque... Eh, y al otro, a la víctima, como que es poseedor Me imagino que así actúa el imaginario colectivo, De una gran casa, de un auto, como que es el que tiene sin embargo, la estadística dice que hay un aumento de la criminalidad entre pobres. Sí. Veía ayer sí. una imagen de un gendarme matando a un chico que lo iba a saltar un chico de 18, 19 años con un cuchillo. Están forcejeando en un momento determinado, se zafa el gendarme y el pibe en cara con el cuchillo, por decirlo. Y él, saca un revólver y lo mata esto ocurrió hace pero ayer pero perdón en este vos... caso el gendarme no es pobre en el sentido es un pibe a que, está, que a tiene a salario eso, estás... a eso iba a eso iba los dos salían de la villa quiero decir hay una situación de uniformidad más allá del lugar que ocupen en una institución el comentario del, del artículo decía el gatillo fácil vuelve situación con el recuerdo sí, sí. ampliamente, ¿no? pero de todas formas uno veía la escena tenía opción digamos, o sea, estaba eran dos contra uno y el chico encaró con un cuchillo le dije, dame, lo había a sacar arma hasta ese momento el dije, dame, lo ve venir muy decidido, sale el arma y lo mata de todas formas yo decía la salida, el origen, el lugar de pertenencia de uno y de otro y la relación que se establece, una relación de poder que se establece entre dos, una dialéctica del poder que se establece entre que es siempre crítica, siempre crítica, que termina con la muerte de alguien, quiero decir, ¿no? Entonces, yo decía cómo, de pronto, este mal ser que conceptualiza acá es, llega a qué sectores llega, en qué momento llega, en qué situación, este mal ser que uno ubica como la problemática de este momento epocal. No nos llega a todos de manera uniforme. ¿sí? De o sea, hay una llegada mucho más próxima a sectores mucho más vulnerables que a otros. Es como decir, a nosotros nos llegó la modernidad en algún momento. Sí, pero... Que nosotros estamos contemplando la posmodernidad. Podemos decir, nosotros estamos, eh, digamos, siendo actuales, siendo contemporáneos de una posmodernidad. Eh, sí, podemos decir. Ok, de acuerdo a los autores eurocéntricos, lo podemos decir que sí. Ahora, nosotros, desde un pensamiento situado acá, en el culo del mundo, en América Latina, en la Argentina, podemos decir que en algún momento nos llevó aunque sea mínimamente la modernidad. Bueno, el Jumbo Bueno, para Esperá, para... para... no, para... para... para... para... tienen... esperaba para mí quieren decir allá. Seguramente muy malamente... No, no, no, no, no, habla más fuerte que no se you know.